Hola, en esta oportunidad me referiré a un tema candente, el de la violencia, pero con una importante, pero con una cierta profundidad filosófica. Eh, es un tema que nos agrede a nosotros, los seres humanos, de manera personal, siendo nosotros mismos los principales involucrados. Vivimos tiempos en que se nos hace cada vez más necesario expresarnos, siendo con todas las palabras lo que sentimos y pensamos, en especial por estar viviendo esta era de mí. Retrotraigámonos un tiempo en la historia. Y yo me pregunto: ¿dónde están los San Martín de los países americanos? ¿Los Abraham Lincoln de los Estados Unidos? los Gandhi de la India, los Becú, de Israel, Y si sí podríamos continuar indefinidamente nombrando gente, países, situaciones, remembranzas de un pasado no tan lejano, pero que ha quedado atrás. Y los pocos personajes líderes con imágenes de una ética y moral que nos suena tan especiales y que tendría que ser parte de todos nosotros, como el tan recordado y que a, a, últimamente desaparecido eh, Mandela, eh, y gente que por suerte aún vive entre nosotros, como Sibon Pérez, aquí en Israel. nos abraza, cada vez con más fuerza, la sensación de que estos tiempos no volvemos. Es como si la tierra se hubiese volvido, ya no crece nada sano, pareciera a veces que no quedase lo que quitar en ella. No hablamos aquí de política personajes históricos mencionados son personas y los personajes historietas de hoy día intentan ser. La política la hacen las personas y solo a ellas me refiero. Hoy vivimos una corrupción completamente desproporcionada a nivel, a nivel, a nivel gubernamental. <tose> en prácticamente todos los países desarrollados. Dos palabras que nos han acompañado durante largos años de historia, hoy subsisten tan solo en nuestro vocabulario, nuestra memoria, el interés común. Un mal que no reconoce frontera se ha apoderado de nosotros. Amenaza con extenderse como una plaga hasta abarcarlo todo. La inusitada expresión de la violencia, con pues sus llamativos matices, es solo un síntoma del germen que nos ataca. Debiéramos saber unirnos a de los límites territoriales, y aprovechando esta nueva arma que tenemos de cementerio. Ya hay pruebas de ello que han allá en los últimos tiempos. Quisiéramos saber recordar las sabias palabras de Jim Jones, que en su libro El contrato social. Él decía el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Debiéramos poder advertir finalmente que solo cediendo de nuestras libertades individuales podremos recuperar como un todo, atesorando bienestar y seguridad. Sepamos matar el germen y habremos eliminado la enfermedad. Me voy a referir a. Eh continuación al tema de la violencia como yo lo veo en eh, mi libro recopilando reflexiones hacia donde nos Es sabido que desde hace millones de años el hombre viene evolucionando como todos los seres vivos. Difícil resulta precisar cuál es el momento exacto en que el germen de la violencia se instala con las características propias que lo hacen la especie. Es probable que sea con la aparición del primer homo sapiens, cuyo cerebro muestra características definitivamente diferenciales. Tanto el hombre de cromañón como el Netherthal desarrollan la habilidad de producir fuego. Mejoran notablemente la fabricación de herramientas inicialmente utilizadas para la casa, reuniéndose en grupos que encuentran la forma de comunicarse, aún sin idioma, pero sí a través de ideas abstractas. No es este el momento adecuado para analizar los motivos por los cuales la violencia se instala en el ser humano con parámetros de crueldad que exceden todo lo imaginable. Pero pensemos que no existe ser vivo, aparte del hombre, capaz de ejercer su agresividad hasta el punto de torturar y disfrutar observando el daño causado a sus mujeres. Pero aún así, hasta hace 20 o 30 años, la violencia en el hombre no había llegado a los niveles de intensidad y proliferación a los que nos hemos de vida hasta reparar en las muertes por enfrentamientos ocurridas en las canchas de fútbol el excesivo y desproporcionado crecimiento de la violencia casera entre familiares y amigos destacándose la violencia de género la que hoy cobra un asombroso número de víctimas entre las llamadas mujeres golpeadas o la violencia callejera en manos de la adolescencia adolescencia Vemos hoy hasta criaturas que pareciera que hace poco han dejado el biberón. Ya están involucrados en puntos que era inimaginable hace poco tiempo atrás. Y está como me refería a esta adolescencia, representada por jóvenes cuyas edades nos producen esta para advertir que en los últimos tiempos algo ha cambiado mucho entre nosotros en nuestro propio desarrollo, dejando a un lado los crímenes, la delincuencia, las guerras y otros factores de violencia que siempre han existido. No podemos dejar de mencionar el fenómeno de la aparición masiva en todo el mundo del método casarse o bomba humana, que si bien ha existido anteriormente, nunca se había manifestado en las proporciones en las que llega en nuestra días. La carrera armamentística, el desarrollo y evolución del poder nuclear, químico y biológico nos utiliza a todos los seres humanos de este interés, dependiendo de la salud mental de algunos pocos líderes que decidirán si continuamos con vida o no según se les ocurra mover los violines de los cuales nos sujetan en un sentido o en otro el cinismo humano nos lleva a presenciar la lucha de los buenos por defender las democracias del mundo en aras de que los pueblos puedan mantener sus legítimos derechos de decidir sus propios destinos, cuando la humanidad toda se encuentra a expensas de las decisiones de unos pocos. Cuando nuestro éxito dependa de la aplicación de violencia, el fracaso de nuestra empresa, por haber renunciado a ella, nos proveerá el mayor de nuestros éxitos.